Cuando hablamos de los insultos, en, en general en español, utilizamos mucho qué mierda, ¿vale? Pero qué mierda, o, o lo que es lo mismo, vaya mierda, se utiliza para todo, cuando todo está mal, ¿vale? Cuando todo está mal, pero a veces no todo está mal y queremos especificar, ¿vale? Entonces, que tenemos un coche muy malo, que no funciona, que no va bien, ¿vale? Pues esto es un coche de sí, mierda. Sí, Exactamente, ¿vale? Que tenemos un trabajo que no nos gusta, que nos pagan poco dinero, que mm, hacemos muchas horas. Esto es un trabajo. Mierda. ¿Sí? Exactamente, ¿vale? Muy importante la preposición, ¿vale? Muy importante la preposición. Uh -huh. Porque no es todo, es solo algo que especificamos. Uh -huh. Venga, ¿me podéis decir otras cosas que podáis pensar? Ay, esto, mira, que verdad, qué, qué, qué mal me ha salido. Este periodo. Tiempo de mierda. Vale, muy bien, también, también. Sí. Un virus de mierda. <risa> <risa> <risa> muy bien, perfectamente pega lo que estáis diciendo, ¿eh? Muy bien. El virus, podemos decir directamente ¿eh? virus, un nombre, ¿no? Un sustantivo, un sustantivo perdón. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? Pues así sería, ¿eh? Así funcionaría esto de mierda, ¿vale? Esto de mierda.